¿Has visto esas fichas en la parte derecha de los artículos de Wikipedia? Pues eso es el resultado de una plantilla. En Wikipedia llamamos plantilla a una estructura que se puede replicar a lo largo de toda la enciclopedia y que sirve para estandarizar contenido. Así, cada vez que ves una ficha, te darás cuenta que el tamaño, la posición y otros detalles son estándar, cambiando únicamente ciertos parámetros apropiados para cada artículo es fácil identificar estas plantillas cuando ingresas al editor de código, pues están definidas a través de los corchetes así. A cada parámetro se le puede entregar diferentes valores, por ejemplo, bandera 2, Chile, mostrará la bandera de Chile y el enlace a su país, pero si cambio Chile por Argentina, mostrará la bandera de ese país, pero con el mismo tamaño que la chilena, y así podríamos variarla para cada país. En el caso de las fichas, estas son grandes plantillas que tienen miles de parámetros, algunos son obligatorios y otros son opcionales, dependiendo de si esta información es relevante o no. Así podemos usar una plantilla, para el artículo de una cantante o de una banda, pero en el primero será necesario agregar, por ejemplo, una fecha de nacimiento, mientras en la segunda tendrá que ser la fecha de formación de la banda. ¿Cómo podemos agregar una ficha? La mejor forma suele ser utilizando una ya creada previamente. Ingresa un artículo que tenga una ficha completa y haz clic en editar código. Copia el texto que corresponde a la ficha, recuerda que está delimitada por corchetes y suele estar al comienzo del artículo. Copia todos los parámetros y valores, aunque no vayas a ocuparlos todos. Luego ve al artículo que estás creando, haz clic en editar código y pega la ficha que copiaste al comienzo de este nuevo artículo. Ahora ve cambiando los valores de cada parámetro, adaptándolos al del nuevo artículo, si la información no la tienes deja el parámetro en blanco. Una vez que lo tengas listo haz clic en previsualizar y fíjate si está todo bien, si no corrígelo. Una vez listo haz clic en publicar cambios y listo. También puedes agregar o editar plantillas usando el editor visual. Haz clic en editar y luego en el botón insertar plantilla, dentro de la barra de herramientas allí escribe el nombre de la plantilla que desees agregar. La ventana te ofrecerá algunos de los parámetros más utilizados y podrás agregar directamente los valores que desees revisa más parámetros haciendo clic en añadir más información una vez que hayas terminado de editar la plantilla dale clic a insertar y listo si quieres editar una plantilla ya creada simplemente dale doble clic y aparecerá la ventana anterior si algún dato de una ficha no es incluido en esta podrá recuperarse automáticamente si existe en Wikidata Wikidata es una base de datos construida colaborativamente al igual que Wikipedia, en este caso, el dato aparecerá con una marca a su lado el que te llevará al sitio de Wikidata donde podrás modificar el dato. Así, esa información podrá replicarse en todas las fichas que lo usen, sin importar el idioma. Recuerda que los cambios que apliques en Wikipedia o Wikidata son inmediatos, por lo que edita con mucho cuidado para evitar problemas. Si estás recién partiendo, realiza cambios menores, hasta que tengas más confianza en tus ediciones, esperamos que puedas acompañarnos a mejorar wikipedia cada día, ayúdanos a seguir compartiendo el conocimiento.